Hola, mi nombre es José Luis Segovia y vamos a hacer una revisión del avance de la pandemia de COVID-19 en el Perú, hoy 16 de enero del 2022. Primero veamos qué es lo que está pasando en el extranjero. Ustedes observan que los casos en Israel todavía siguen creciendo exponencialmente así como en Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido ya los casos han empezado a, a disminuir. Mientras tanto en el Perú como en Chile todavía siguen creciendo exponencialmente como se aprecia en esta línea con, en el gráfico con eje logarítmico en líneas rectas. Todavía seguimos creciendo con Chile, Perú, Israel todavía seguir en crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial está en todas las regiones. Veamos el resumen a nivel nacional. En, estas, en esta sección ustedes pueden apreciar el número de casos positivos que ha crecido rápidamente en todas las regiones podemos ver el la, la a nivel la gráfica a nivel regional está creciendo en todas las regiones pero hay unas regiones que tienen este posiblemente que estén llegando a sus a su pico pero todavía este vamos a ver eso en algunos en algunos días veamos eh, región por región qué es lo que está pasando este, con, con la pandemia. En Ancash todavía sigue creciendo, ya más o menos hay 1500 casos por día, es un, un número bastante grande. <coughs> y han llegado ya a los más, más a los 10.000 casos y todavía falta la mitad. En Apurímac tienen registrándose más cerca de 300 casos diarios, que es un número bastante grande y está distribuido en toda, en toda, no solamente en las ciudades, sino en, en también los sectores rurales. En Arequipa Tienen más de dos mil casos diarios, todavía siguen en forma ascendente y seguramente esto va a seguir creciendo en los próximos días, así que deben tener cuidado. En el Callao, el Callao es una región muy especial porque aparentemente ha estado creciendo rápidamente teniendo más de mil casos diarios, pero la tasa de crecimiento ya ha empezado a disminuir, ya no está creciendo tan, tan fuerte como antes. Si esto continúa, estaría, daría dando, estaría dando inicios indicios de, de, una, de, de que está llegando al, a la cima de la ola, pero vamos a ver en los siguientes días. En el Cusco, en el Cusco todavía sigue creciendo exponencialmente. En ICA, en ICA también, a pesar de que en ICA casi tiene más del 90% de personas vacunadas, pero tiene más de mil casos diarios. Y sigue todavía creciendo. En Lima, eh, fíjense que en Lima este, estuvo creciendo muy fuertemente, teniendo más de 1500 casos diarios, pero ya, ya se ha debido a la la disminución en el número de muestras o este o que estemos esté disminuyendo la tasa de crecimiento poco a poco. Este, vamos a ver eso en los próximos días, ojalá que esté llegando a la cima, pero eso vamos a ver en los próximos días cómo se cómo se comporta eh, la Lima Metropolitana. Loreto revisamos la vez pasada que Loreto no tenía muchos casos pero ya ha empezado rápidamente a crecer con 400 casos diarios y está en crecimiento exponencial Loreto va a tener este está fijo que va a tener un crecimiento mucho más de mucho más casos diarios en los próximos días que tiene un crecimiento muy fuerte en Piura Piura también, a pesar de que estuvo este, manteniéndose, eh, controlándose en, la, en los meses de octubre, noviembre, principios de diciembre, pero desde, desde enero de este año muestra un crecimiento exponencial muy grande. Puno, de igual manera, este hay una explosión de casos en, a partir de este mes, en enero del 2022, en Puno, y todavía no, no hay signos de que esté llegando a la cima. En Tacna, de igual manera Tacna, sigue creciendo exponencialmente. Como ustedes obs observan, este, en todas las regiones siguen creciendo, excepto este, quizás Lima y Callao, posiblemente otras regiones esté llegando a la cima pero deben debemos de cuidar seguirnos cuidándonos utilizando las mascarillas n90 kn95 de manera segura ustedes saben que el cov 2 se se dispersa por el aire por aerosoles pueden mantenerse en el aire por aerosoles y se deben ustedes proteger con mascarilla es 95 en cualquier lugar cerrado bueno muchas gracias por ahora si tienen este si quisieran este suscribirse al canal presionen el presionen el botón y marquen la campana muchas gracias